Mi nombre es Humberto Yuhub Mazcuna, etnia Yojub, eh, autoridad de la comunidad de Puerto Ariglia y también del municipio de Taraira. Ese siempre para mí es el mejor para, para la vida, ¿no? para los pájaros y los, todos los animales.